Cobertura total, Telenor, Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. En estos momentos nos encontramos en la Dirección Regional de la Policía, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde vamos a conversar con el general Natera Melenciano, director del Comando Regional Noreste, para que nos explique ¿verdad? acerca de esas medidas que han sido eh, impuestas por, por el gobierno para evitar las situaciones durante el asueto de la Semana Mayor y sobre todo en este Viernes Santo, donde conmemoramos la muerte de el, nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a conversar y enterarnos un poco más del trabajo que está realizando la institución del orden en coordinación con otras en este viernes, Viernes Santo, en esta Semana Mayor vamos a ver eh, decirte que en el día de hoy eh, viernes Santo la policía nacional se mantiene con el comité de prevención mitigación y respuesta eh, ejecutando la resolución eh, porque en el día de hoy por el tema climatológico por el por el tema meteorológico pues entonces estamos impidiendo eh, que los ciudadanos penetren a los balnearios eh, por el peligro que pudiera representar la bajada eh, peligrosa de los ríos por la cantidad de agua que se ha eh, pronosticado caer. Y por eso tenemos hoy con, la gente, la, con el personal de la Defensa Civil, la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas en todo el balnearios eh, en la región y en toda la provincia de Duarte. En torno a otra disposición general que ha sido impedir, ¿verdad? el uso de las piscinas en el frente de las casas. ¿Cómo se mantiene ese, esa supervisión? Eh, con relación al tema del uso de la piscina, eh, todo el mundo sabe que por el tema de, de, la, de la sequía, por el tema del uso desmedido del agua y sobre todo porque en algunos lugares eh, quienes usan la piscina osan eh, obstaculizar la vía pública y en cuanto a eso la policía se mantiene vigilante para impedir eh, que los barrios eh, hagan dispendio indiscriminado eh, de agua eh, con el uso de las piscinas. ¿El uso de bueno los negocios, las bebidas alcohólicas también se restringen en el día de hoy? Eh, es correcto. Hay una resolución por, de igual manera del de Ministerio de Interior y Policía que impide que los negocios en el día de hoy, de hoy, no solamente que estén abiertos, sino que estén vendiendo y estén expendiendo... Eh, bebidas alcohólicas, de manera que los negocios se mantienen cerrados 24 horas del día.